Hola a todos, mi nombre es Griselda Roxana Alaniz, soy alumna del Instituto de Formación Docente Continua. En el presente video correspondiente a la materia de recursos informáticos, se desarrollará el tema cómo seleccionar la información que encuentres en la web. Asignado al grupo número 2, en el que formo parte junto a Airaudo Joana Andrada Lucía del Valle y auxiliar. Que nos ha acompañado en el progreso de esta presentación es Matías Zafra. Como podemos observar en este video, hemos dispuesto de un índice para desarrollar cada tema del grupo, en el cual desarrollaré dos de estos. El primero es criterios para la selección de contenidos web. en el cual para este análisis hemos puesto 12 criterios que pueden servir de pautas para seleccionar la información confiable en primer lugar debemos identificar la url que es el dominio principal y otros datos como por ejemplo los sitios los cuales com son de empresas o comerciales, punto .net, son de empresas tecnológicas o de comunicaciones, punto .edu, son educativos de investigación, países americanos y por ejemplo los de dominio geográficos que son punto .es, punto .mx, punto .ar, los sitios web, que es la confianza que aportan, a quienes pertenecen, quienes están detrás, la autoría, que figuran los responsables directos de la creación del contenido, la vigencia, la actualización de las fechas, la validez temporal o no, la finalidad, a quiénes va dirigido, cuál es su destinatario y el nivel intelectual. En rigor, identificar cómo están redactados los textos, su redacción, siempre teniendo su justificación la consistencia que es que la información tenga coherencia, veracidad, exactitud en lo que se informa objetividad para fijarse que la información no esté torcida hacia otras ramas o intereses que no esté con la doble intención o ideologías el diseño tiene mucho que ver si es confiable o no, la información más seria y fiable tiende a estar presentada y sobria. El exceso de publicidad, por ejemplo, es mala señal hacia esa información y la desvaloriza. La relevancia es vital para valorar el resultado de búsqueda. La suficiencia. Hay que fijarse si la información es suficiente para lo que se está buscando y en conclusión hemos puesto valorar todos estos aspectos a tener en cuenta para buscar lo que realmente requerimos en este tema las prácticas de evaluación de contenidos web aquí presentamos dos opciones de búsqueda estos videos nos ejemplifican las estrategias de búsqueda científica son tutoriales subidos por la UNAD de cómo identificar las fuentes confiables en Internet. Este tutorial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos ha subido las estrategias de búsqueda, que son muy importantes, y cómo identificar un artículo confiable en esta búsqueda de información científica. Para finalizar este video, Dichas fuentes fueron empleadas para la creación de esta presentación.